Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar del procesador 80286 de la familia 86 de Intel. Este procesador que veis aquí en foto, por un lado eh, se publicó en el año 1982 y es el heredero natural del 8086. Eh, fijaos que hay uno intermedio que es el 80186, pero este estaba más orientado a sistemas empotrados, no se utilizó en ordenadores personales y por lo tanto... El que realmente se puede considerar como sucesor del 8086 es este, el 286. Y a partir de él también se empezó a mantener la costumbre de decir solamente las últimas cifras de, del número, ¿vale? 286, de tal manera que ese es como realmente es conocido. Veis aquí en la foto que el formato del chip es diferente, ¿vale? Hasta el anterior, el 8086, era un formato rectangular. Ahora es un formato cuadrado, donde todos los pines, si le diera la vuelta al chip, los pines están eh, cubriendo todo el área cuadrada que tengo aquí. ¿vale? Mientras que en el 8086 era un encapsulado alargado con los pines a los dos lados eh, del chip. Bien, ¿qué ventajas o qué novedades incorporó el 286? Bueno, por un lado, por primera vez, tenemos buses separados, es decir, no multiplexados, no compartidos. Tenemos un bus de datos de 16 bits, es decir, seguimos manteniendo el tamaño de palabra como 2 bytes y luego, por otro lado, un bus de direcciones de tamaño 24. Al ser un tamaño mayor que anteriormente, pues podemos direccionar más memoria. En este caso, para 24 bits podemos direccionar hasta 2 elevado a 24 bytes, es decir, 16 megabytes de memoria RAM. ¿Vale? El total de pines que estarían aquí detrás serían 64 y incorporó algunas instrucciones adicionales, vale, o sea, no cambió demasiado el ensamblador, pero sí cambió el manejo de la memoria, como comentaré a continuación. Surgió un dilema: ¿es qué hacer con el 8086 y todos los programas y ordenadores que son basados en dicho procesador? Entonces Dijeron, vamos a construir un procesador que sea compatible hacia atrás, retrocompatible con el 8086, pero luego vamos a añadir novedades y mejoras al procesador. Entonces surgen dos modos de operación del 286, que es el modo real, que es el que verdaderamente... E incorpora la retrocompatibilidad con el 8086 porque mmm, ejecuta programas como si ese fuera el procesador que estamos manejando. Por ejemplo, solamente maneja direcciones de 20 bits en vez de 24. Claro, eso implica que solo se puede acceder al primer megabyte de memoria y no a los 16 que podríamos utilizar. Tampoco incorpora el mecanismo de protección de memoria del cual hablaré a continuación. Sí que es verdad que el modo real permitía cambiar a otros modos y además era el modo en el que aparecía el ordenador al arrancar o al reiniciarse. ¿vale? También permitía, por ejemplo, acceso directo a la memoria o a los periféricos. Y por último, pues al ser claro, un modo reducido, un modo arcaico, pues no permitía la multitarea. Es decir, solo se ejecutaba un programa a la vez, aunque se permitía que los periféricos interrumpieran la ejecución de los programas pues para pedir paso, pues para dar datos o para hacer cualquier petición al procesador Eso era el modo real y cuál era el modo nativo del 286 pues el modo protegido, el modo protegido es el modo realmente que utiliza direcciones de 24 bits que son las que realmente tiene este procesador y que incluye protección de memoria como mencionaré a continuación eh, mediante lo que se denomina memoria segmentada. ¿Qué es esto de la memoria segmentada? Bueno, algo ya mencioné respecto del 8086, lo que pasa es que ahora la segmentación de memoria da una vuelta de tuerca y se complica un poquito más. La memoria en el 286 está dividida en segmentos o áreas de tamaño 64 kilobytes, que no se solapan entre sí. ¿Vale? De tal manera que en cada segmento puedo tener el código, ¿vale? es decir, el programa que estoy ejecutando, puedo tener las variables o datos, puedo tener la pila. Esto es exactamente igual que el 8086. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que se incorpora un meca mecanismo de comprobación de que no estamos accediendo desde un programa a un segmento que no le pertenece o a un segmento diferente al suyo. Entonces. Dentro desde un, desde un segmento no se puede superar un cierto límite o una frontera. También podemos establecer que ciertos segmentos sean solo de lectura o solo para programas, es decir, solo para ejecución. Y se establecen cuatro niveles de permisos o privilegios para acceder a los diferentes segmentos. Estos es novedoso son el 286. Para ello se utilizaba lo que se denominaba la tabla de descriptores de segmento, que es un array en memoria de 8192 entradas y cada una de las entradas tenía un dato de tamaño 64 bits y lo que veis aquí es el contenido de cada una de las entradas, estos 64 bits. Por un lado los superiores no se utilizaban, estaban a cero. A continuación había 8 bits para indicar el permiso de acceso del segmento. A continuación se establecía una dirección base mediante eh, 24 bits, desde el 39 al 16. Y por último se establecía el tamaño máximo del segmento o el desplazamiento límite que valía 16 bits, ¿vale? porque el tamaño de segmento es 64 kilobytes. Realmente había dos tablas de descriptores, la global y la local. La global eh, incorporaba información compartida para todos los programas mmm, de, de respecto al segmento y la local. Podía establecer información particular de un determinado programa. Para saber dónde estaban en memoria estas dos tablas, se utilizaban dos registros que contenían las direcciones de memoria correspondientes. ¿Cómo se construía una dirección de memoria en este caso? Pues por un lado, el, desde, desde el procesador se construye una dirección mediante un registro segmento y un desplazamiento. En ese sentido es parecido a lo que ocurría en el 80-86. Sin embargo, la construcción de la dirección es algo diferente. Por un lado, lo que hacemos es lo siguiente. Leemos el registro de segmento, son 16 eh, bits. ¿vale? Entonces, este número corresponde a una de las posiciones de la tabla de descriptores de segmento. ¿vale? De tal manera que este valor apunta a una determinada entrada. Esta entrada es de tamaño 64 bits, como hemos indicado, que contiene en algún lugar, del 39 al 16, hemos dicho, tiene los bits de la dirección base. Entonces se lee esta dirección base, estos 24 bits, y corresponden a la dirección de memoria donde comienza el segmento. Entonces lo que tenemos aquí es la memoria. Veis ahora las direcciones son más largas, porque son 24 bits. Entonces la dirección base... Apunta al comienzo del segmento. Por último, se le añade el desplazamiento para indicar la posición del dato dentro del segmento que queremos leer. Y esta es la manera en la que tenemos para construir el, las direcciones de memoria de los datos en el 286. Hasta aquí este vídeo.